Pan pan, pan pan gloria a Dios. Buenos días, Dios te bendiga. Aleluya. En esta mañana te damos la bienvenida a tu emisora, Se Radio Luz. Fe Cristiana, directamente desde la comunidad del Bronx, transmitiendo una vez más en tu programa Voz de Dios y no de hombre, la hora de salvación. En esta mañana contentos de poder traer una palabra Amén. que va a bendecir tu vida, que va a cambiar, que te va a transicionar en el nombre de Jesús <coughs> y como siempre el oramos al Señor que tu vida sea bendecida, que tu vida sea fortalecida. Así que pedimos que compartas esta transmisión porque entendemos que esta transmisión puede ser de bendición a alguien. Eso es así, Dios bendiga a esa, esas personas que siempre están en la expectativa de lo que sí. tiene voz de Dios y no de hombre a través de radio, fe cristiana, creyendo al Señor que hoy somos pocos pero mañana seremos muchos. Que mañana en el nombre de Jesús, yo sé que Dios esta plataforma la también eligió y escogió para que nosotros llevemos palabra de vida. Un día no estaremos, pero yo sé que habrá más personas que seguirán con el ministerio, lo que es voz de Dios y no de hombre. Amén. Bendiga a Dios las vidas de esas personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando. Amén. Y que en el nombre de Jesús, la palabra de hoy, pueda sacar de duda a muchas personas y de mucha inquietud y muchas preguntas que se hacen a las personas en la mente por lo que es la palabra del Señor. Dios los bendiga. Amén. Ayúdenos a evangelizar. Conviertas un evangelista en esta mañana. Amén. Proclame el evangelio Amén. junto con nosotros, compartiendo esta... Esta transmisión en vivo a través de voz de Dios y no de hombre. Y no de hombre. Amén. No varón contento. De... <coughs> Creemos que Dios va a hacer algo. Estamos hablando bajo el tema hoy. ¿no? Si tienes dudas, pregunta, no asumas. No asumas. Muy terrible no asuma. eso. Sí. No asumas. Amén. Y, y para esto, queremos darle un chance a la audiencia que se está conectando para que puedan compartir esta transmisión. Por favor, comparta esta transmisión. Si ya está conectado, bendecimos a los que ya se están conectando en el nombre poderoso de Gloria Jesús. Gloria Jesús. Así que vamos a comenzar dando una lectura en el libro primer libro de Reyes de, Reyes, de Samuel. De Samuel, perdón. Santo. Primer libro de Samuel. Uh, lo vamos a leer uno. <coughs> vamos a leerlo desde el 11 Capítulo 1 verdad? Sí, capítulo 1 Correcto. Si sí, vamos a leerlo desde el 12 mejor, porque si sí, vamos a desarrollarlo un poquito, pero es menester de que la persona que nos están escuchando sean un poquito pacientes con nosotros y nos ayuden a compartir el mensaje compartir el mensaje por qué? porque yo sé que la palabra de hoy va a sacar a mucha gente de duda y va a sacar a mucha gente de esa inquietud de por qué Dios sí con este y por qué Dios sí con el otro y por qué Dios no con el otro porque, no sé si es la introducción que tú tenías no, no, no, fluye tranquilo. sino porque a veces nosotros creemos que Dios va a hacer una cosa de una manera pero Dios tiene un plan de otra manera entonces creemos que el plan de nosotros es seguir derecho, pero Dios no quiere que nos vayamos derecho, porque fíjate en el desierto, cuando Moisés sacó a su gente de Egipto, era derecho el camino. Si nos, nos buscamos el mapa, el camino era derecho, pero Dios no quiso que se fueran derechos. Porque a través de toda esa curva y todas esas ondas que estás haciendo en el camino, Dios te va a enseñar algo. Y ese es el propósito, enseñarte algo para que para que valores la salvación. Así es. Eh, eh, eh. Adelante, hermano. No sé si tú quieres que yo lea o... Como bueno. tú quieras, hermano. Si lo tienes ahí, Sabes, Jesús. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 12 en adelante. Ok, dice la palabra en el nombre de Jesús. Mientras ella oraba, ella quién? Estamos hablando de Ana. De Ana. Ella oraba, oraba largamente delante de Jehová, Elía estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios, y su voz no se oía, y Elí la turbó por él, la tuvo, la tuvo por él. Padre, gracias por tu hermosa y dulce palabra. Glorificamos tu dulce y nombre Dios mío. No nos quites, Señor, sino ponnos, Padre, ponnos sabiduría, ponnos palabras, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos, Dios eterno, llevar tu palabra a otros lugares, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén, amén. Quiero pedirle al Señor que bendiga la vida de Franklin, Franklin Dios y de personas que siempre están fiel a lo que es voz de Dios y no de hombre. Fíjate, no sé si te. Dale, dale algo ahí. No, me quería, te que que que quería el terminar guay. de leer el, el, el verso 14. Dale, que dice: Entonces, y le dijo: dale. Hasta cuándo estarás ebria, digiere tu vino. Sí, sí. Y eres tu vino eh, solamente quería introducir este tema por algo que Jesús dijo si estamos hablando bajo el tema eh, si tienes duda, si tienes dudas, pregunta ¿eh? no, no asumas eh, quiero tomar en cuenta algo que Jesús dijo cuando, cuando hablaba con sus discípulos Jesús le dijo eh, cuando ustedes estén delante de los hombres en la sinagoga, no piensen escuchen, Jesús le dijo no piensen sino que el Espíritu Santo les dará le de qué hablar, hablar en aquella hablar. misma hora Porque no sois vosotros los que habláis Sino el Espíritu de Dios Hablará en ustedes y, y, y por qué Y, y, y, y meditaba uh -huh. sobre un tema Bajo el tema no pienses No pienses uh -huh. Y por qué no pienses Y creo que es la perfecta introducción Exacto. para este tema uh -huh. Porque tenemos que entender Antes de entrar en, en materia Con el uh -huh. tema de hoy uh -huh. Que hay tres fuentes de pensamiento Está la fuente de pensamiento divina, está la fuente de pensamiento eh, que es lo que la Biblia llama dardos, que son dardos del diablo, y está la tercera fuente de pensamiento que es nuestra alma, nuestro pensamiento propio, nuestro pensamiento propio. interino. Correcto. Entonces, si tomamos en cuenta eh, estas tres fuentes de pensamiento y, y, y llevamos y aplicamos lo que Jesús le dijo a los discípulos, no piensen. Entonces, ¿por qué razón Jesús le dice no piensen? Uh -huh. Bueno, sencilla y llanamente porque a la hora de tú estar en un lugar, hay tres fuentes de pensamiento Exacto. que te van a invadir. O sea, si tú te pones a pensar, tú vas a ver la cámara que nos está grabando, una la ve de 25.000 ángulos, Exacto. porque hay varios pensamientos que vienen de diferentes uh -huh. lugares, una fuente divina, una fuente satánica uh -huh. y una fuente personal que... Que es nuestro propio pensamiento. Entonces Jesús le está diciendo, no piensen. No piensen. Porque cuando ustedes piensen, su alma va a tomar la decisión de lo que van a decir. Y pueden pensar errado lo que yo tengo pensado hacer. Exacto. Uy. No piensen. Porque cuando ustedes piensan, Satanás puede introducir un pensamiento en él. O sea, no piensen. Que es contrario al mío. Exacto. Wow. No piensen porque cuando tengan que hablar y tengan que decir las cosas, el Espíritu Santo es quien va a poner las palabras exactas le dará en su boca. Hablar. Wow. Entonces... Eso tiene que ver mucho con lo que la gente, con, con el hacer y el decir de el la asumir de hoy en día. Exacto. <tose> tiene mucho que ver porque la gente normalmente piensa mucho a la hora de hacer las cosas. Entonces en ese pensar, en ese meditar profundo, por eso que tú ves que en las cárceles los jueces le dan mayor condena a los que premeditan el, el, el, que el que bien se viene el homicidio uh -huh. a los que calculan a los que premeditan a los que a los que sacan maquinaciones de cómo hacer la cosa. correcto a eso le, a eso le dan más le condena, más condena a ser claro el porque premeditación alevosía entonces Jesús precisamente lo que está tratando de evitar que nosotros ¿Sí? acondicionemos nuestra mente a su voluntad está tratando de evitar de que nosotros juzguemos Jesús le dijo no juzguen de vista, vista. si no juzgar con justo juicio Jesús está invitando a los discípulos decir algo y accionar no conforme a sus pensamientos, bueno, bueno, sino la voluntad de Dios, es que ellos sean totalmente guiados, guiados por, el espíritu, espíritu, por, el espíritu, por el Espíritu Santo. Ah, o sea, sí. Por eso Jesús sí. le dijo, no piensen. Cuando vean algo, Tranquilo. no piensen lo que vayan a decir. <ríe> no piensen lo que vayan a hacer. Dejen que mi espíritu los guíe. Amén. Porque hay fuentes de pensamiento que quieren invadir tu mente. Amén. Cuando ves algo, cuando ves Amén. a alguien, cuando quieres hacer algo, hay las fuentes de pensamiento que Amén. quieren invadir. Y no Y, mucho, y quiero, quiero, quiero que seamos claros. No estamos diciendo de que usted no va a pensar las cosas antes de hacerlas. Sí, eso Claro hacer que ir. hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Pero una cosa es pensar y otra cosa es meditar y otra cosa es ser guiado por el Espíritu Santo. Así es, así es. Porque obviamente las cosas hay que pensar antes de hacerlas. Pero una diferencia grande es en pensar humanamente lo que uno tiene que hacer. La otra cosa es el pensamiento de Dios. Fíjate que dice la palabra del Señor que mis pensamientos son más altos que, que tus pensamientos. Que mis caminos son diferentes a tus caminos. ¿Por qué son diferentes? Porque usted y yo lo que podemos ver, lo que está delante de nuestros ojos. Pero ya el Dios Todopoderoso vio una vida completa en nosotros. Desde que te formé del vientre de tu madre, te escogí. ¿Para qué? Para llevarte a la nación. O sea, ya él sabe lo que Manuel Solano, lo que esas personas que me están viendo, Marisa, eh, mi hermano Anatoly, y esa gente. Ya Dios sabe lo que va a hacer con ustedes. Dios no es que Dios va a esperar que... Oh, Vino, a improvisar. Vino, vino, vino mi hermana Marisa a los pies de Cristo, vino mi hermano, mi hermano Ligia a los pies de Cristo. ¿Qué voy a hacer con ellos? No. Ya Dios tiene un plan perfecto, lo que iba a hacer con mi sierva, lo que iba a hacer con mi siervo, Amén. y tengo para ella esto. Ahora, ¿qué pasa? La obediencia. Es lo único que le tiene al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no va a torcer el brazo de nosotros. Dios no va a romper. No, yo te dije a ti que tú vas a hacer esto. No. Dios es un caballero. Amén. Dios va a buscar la forma de que tú hagas lo que Él quiera para con Él. Ah, no que tú lo hagas por obligación, porque eso no es amor. Así. Y por amor fue el que Dios subió a la cruz. Y, y por algo dice, Emanuel, eh, eh, por algo dice Dios en su palabra: tus pensamientos, mis pensamientos, son más altos, son más altos que tus pensamientos, uh -huh. mi camino más alto que tu camino. Exacto. Porque Dios no ve las cosas como nosotros ay, las vemos. Ay, no piensa como nosotros pensamos, ay. no actúa como nosotros actuamos. Dios es Dios. Dios es Dios. Mi hermano. Si nosotros nos ponemos a pensar lo que es la mente de Dios, Claudio, no, no llegamos ni a un segundo. Porque Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo Amén. y punto. A Dios no hay que decirle... Yo entiendo que muchas de las personas nosotros le preguntamos un por qué a Dios. Pero un por qué no por qué pasó, sino para qué. Señor, ¿para qué tú estás haciendo esto en mi vida? Yo no lo entiendo, pero si tú lo estás haciendo por un Amén. propósito. Amén. Ayúdame a entender lo que tú estás haciendo. Y no permites en mí. Es una oración. Que yo rompa o yo le ponga un pare a lo que tú quieras hacer conmigo. Porque ciertamente la palabra del Señor dice: Te bendeciré con toda bendición de lo alto. Pero tú pensando doble pensamiento, Dios te va a bendecir con todo lo alto. Mm. Tú mintiendo, tú criticando, tú apuntando, tú señalando, tú apartándote del camino del Señor, yo te va a bendecir con toda bendición de lo alto. ¿Mm? Queriendo estar con la mujer de no tu hermano. No hay forma. Queriendo señalando. Yo no, yo La Biblia no dice eso. O sea, te voy a bendecir con toda bendición de lo alto, pero ¿cómo te voy a bendecir? Cuando tu mente esté conectada a la mente mía. Amén. Cuando tú vayas dirigido al camino que yo te quiero sí, dirigir. Amén. Entonces, fíjate lo que dice la Biblia. Vamos, nos fuimos al texto. Arriba. Nos fuimos al texto. Estamos hablando de una mujer llamada Ana. Sabemos que Ana estaba casada con, con el cana. El cana. El cana tenía dos mujeres. Y no tenía cana, eh. y no tenía era un nombre, el cana. Estaba casado con dos mujeres. El cana tenía a Ana y tenía a Penina. Pero, ¿qué pasa? Penina tenía hijos, podía dar hijos, pero Ana no había dado hijos. Ellos subían a hacer holocausto para el Señor. Todos los años. Todos los años. Pero Ana, porque, pero Penina entraba a la persona que es, que hace bullying. Como, Peni, como Ana no podía tener hijos y Penina sí, Penina se burlaba de Ana. ¿Cuántas veces nos vamos a la iglesia? Ahora lo evangélico, ahora lo que no se va los evangélicos que por lo menos Dios le ha dado un don, porque, yo, porque ya por lo menos vamos a hablar de los evangelistas, otros no son evangelistas, vamos a de los pastores, que ya se, se, se, porque llegan a un lugar, ya por lo menos se hacen entender de que conmigo Dios sí, pero con el otro Dios no. Usted que es un evangélico, a lo mejor, usted cree que porque tiene un buen trabajo, usted tiene la potestad de pisotear a su hermano, a su amigo, y déjenme decirle que eso no es así, porque eso Dios lo cobra caro. Dentro y fuera del evangelio, <coughs> bíblicamente, eso Dios lo cobra caro. Y lo vamos a ver en la escritura. Ana dice un día que no voy a subir a brindar al holocausto al Señor. Porque Penina le hace la vida imposible. Entraba el bullying, varón, una de manera, una manera impresionante, varón. Entraba de una manera que eso era terrible. Fíjate que... En el 6 dice, y su rival irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no había concebido tener hijos. A lo mejor tú tuve un amigo tuyo que no ha concebido tener lo que quiere, humanamente, y tú sí lo podido conseguir y tú te burlas de él. ¿Por qué te burlas de él? En tu corazón, dice la Biblia en el proverbio, que si tu corazón no te, no te, reprende. No te reprende, mayor es Dios que tu corazón. O sea... Yo sé que en tu momento, en tu espacio, Dios te va a reprender. Y cuando tú sientas esa reprimenda de Dios, a lo mejor puede ser mi tarde. O Dios se va a alargar el camino para contigo, para que aprendas que lo que hiciste no estuvo bien. Sí. Fíjate que Ana no quiso subir, porque le gritaba. Pero vamos a adelantarnos un poquito más. Ana decidió, en el texto que tenemos, <coughs> apartarse para el Señor. Lo cual le recomiendo a toda persona que no esté escuchando, que se aparte con el Señor. Y tome un tiempo para con el Señor. Como tú estabas hablando en el principio... Antes de usted tomar una decisión tenemos que pensar. Sí. pero pienso humanamente, pero también piensa cómo pensaría Cristo de mí. ¿Le agradaría a Dios esto que estoy haciendo? Sí. ¿Se sentiría Dios bien con esto que voy a hacer? ¿Se sentiría Dios bien o cómodo con el pensamiento que tengo yo en mi mente? Acuérdate que solamente hay dos personas que pueden leer tu pensamiento, que es Dios y tú. Mismo. Y tú. Así sí. que si tú en tu mente estás pensando en que tú vas a engañar a Dios, Elías, ¿qué haces en la cueva? Oh, ¿Cómo tú sabes que estás en la cueva, papá? yo creé la cueva, yo creé la mente, sí, sí. yo creé todo, yo soy, Amén. Dios no es, Dios, Dios no es, Dios es, yo soy, Amén. ya, entonces fíjate, que Ana se entró en la iglesia, el 11 dice, e hizo voto, vamos a leerlo desde de, de, de, de, de, de, de el 9, y se levantó Ana después que hubo comida y bebida en silo mientras el sacerdote Lee estaba sentado en la silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de, del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esa es una de las cosas que yo veo, varón, que no falla delante de Dios. Sí. Varón, derrama tu corazón <ríe> delante del Señor. Sí, es. ¿Acaso usted y yo somos mejores que Dios? ¿Tenemos más sentimiento que Dios? Que tenemos, vemos a un hijo llorando y lo vamos de una pela, pero cuando viene el papi te amo, ya... Bien, varón, pero venga acá. E hizo voto diciendo a Jehová, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva... Y acordares de mí y no te olvidares de tu sierva si no dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, de su vida, y no pasará la baja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente. Ahora vamos a entrar en el tema. Necesito que me ayude aquí. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente... Se movían los labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por Ebria. Entonces Elí el sacerdote, Elí el pastor, Elí el, el, el hombre, líder. El hombre supuestamente que era de Dios, el líder, el que guía. Le dijo, entonces le dijo, hasta cuándo estará Ebria? digiere tu vida. Uh -huh. Le respondo, tú me vas a ayudar. Dale, dale. Le respondo. Ana le dijo, entonces le dijo, Ana le respondió diciendo, no señor, con minúscula, señor. Señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por sierva, por una mujer impía, porque la magnitud de mi congoja y de mi inflicción he hablado hasta esta hora. Te contesto, che, ¿cuál es la mejor? Tú me preguntas, una pregunta, ¿cuál es la verdadera religión? La que dice, clama, la que dice, yo soy yo soy. Luz del mundo, mi hijo, di por, oh, por ese Che, Che, Medina, oh, yo pensé que era un amigo mío, hermano mío, te respondo ahora, una pregunta, cuál es la verdadera religión, dice la, luz del, dice la Biblia, mi hijo, yo di por ustedes, Amén. si yo mi hijo di por ustedes, y murió por ustedes, de las religiones que han muerto sus líderes, cuáles se han levantado, y venció la muerte, creo que le estoy respondiendo, ¿Cuál de esos líderes a la cual hay que...? Léete el salmo 155 y te, o 115 y te responderás. Pero fíjate que el único líder, el único Dios que han creado o que vino la tierra, que murió y resucitó, fue Jesús de los ejércitos. Manda de O Juan O oh, sí, porque de tal manera Dios me dijo al mundo. ¿Pero ¿Por qué lo dio al mundo? Porque para ti y para mí. Espero te haya respondido. Si no te haya respondido, me puedes escribir en privado. En privado. Y también te, me gustaría también seguir... En la pregunta que tienes. Bien, hermano, dime. Amén. Para, para dar una breve respuesta a, a Medina y el Chiché, Chiché Medina. Medina. Ajá. Eh, la, verdadera, la verdadera religión es pura, sin pura y sin mácula. Uh -huh. Dice Santiago, es aquella que se, que se identifica con el prójimo, amando, eh, teniendo misericordia, ayudando, uh -huh. complaciendo, no siendo egoísta. Si vamos a usar el término uh -huh. religión, ahora... Yo sé que cuando tú dices religión, tú te estás refiriendo a tantas religiones que hay en, a, el, que hay en el mundo. Católico, evangélico, bautista, metodista, testigo de Jehová, todo eso. Yo te voy a decir cuál es la verdadera. La verdadera es aquella que Cristo instituyó. ¿Cómo tú te das cuenta cuál es la que Cristo instituyó? Yendo a su palabra. La verdad, tú no la vas a encontrar en ninguna religión ni en ninguna iglesia. La verdad, tú la vas a encontrar en la palabra. Jesús dijo... Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? La verdad que se encuentre en su palabra. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la verdadera religión? Aquella que te guía solamente a Jesucristo. Aquella que no te guía a una imagen. Aquella que no te guía a un hombre. Aquella que te da promesas de vida y de salvación Amén. y que te guía a Cristo. Amén. El único, escúcheme, en todas las religiones, el único Dios que ha prometido una vida eterna es Jesús. El único que ha resucitado, como decía nuestro hermano uh -huh. Manuel, es Jesucristo. Uh -huh. El único que ha prometido volver a buscarnos y no dejarnos en no este dejarnos mundo. no dejarnos tampoco ni desapararnos. Y prometió su Espíritu Santo. Amén. Es Jesucristo. O sea, si yo te voy a decir cuál es la verdadera religión, te hablo desde mi experiencia y desde nuestra convicción. Para mí, el cristianismo, seguir a Cristo, vivir en la verdad Amén. divina que es su palabra. Amén. Esta es la verdadera religión. Tú le preguntas a un católico, el católico te va a decir que ellos. Tú le preguntas a un testigo de Jehová, el testigo de Jehová te va a decir que él. Yo hablo por mi parte. Para mí lo que me ha salvado, lo que me ha hecho un hombre nuevo, lo que me ha libertado del pecado y lo que me ofrece libertad y vida eterna y no vivir una condenación eterna en el infierno y en el lago de fuego uh -huh. es la verdad de Jesucristo. Esta es la verdadera religión, varón. Continuamos con el tema. Varón, eh, tú dices algo muy interesante ahí hablamos bajo el tema hay que recordar pues el, el tema, tema. estamos hablando bajo el tema eh, si tienes si dudas duda, pregunta, pregunta. Mira, muy bien por Cheche una pregunta una, una, una, pregunta, una pregunta. pregunta si tienes dudas pregunta no, asum no. no asumas y estamos hablando bajo la percepción que tiene la gente de ti a veces de que la gente dice cosas de ti piensa cosas de ti y las habla sin saber lo que en realidad te está pasando sin saber la tiene, opinión que no te pasando tú. Wow. tiene opiniones de ti tiene conceptos de ti sin saber lo que está pasando en tu vida. Y Manuel leía en primera de Samuel, en el capítulo 1, cuando Ana oraba con e amargura mal, de espíritu. Wow, amargura, largamente wow. delante de Jehová. Ese. Y vino el sacerdote, el líder, el pastor, y la juzgó. Y le dijo, oye, esta mujer lo que está es borracha. Digiere tu vino. Entonces el sacerdote se apresuró a hablar y a juzgar, sin primero preguntarle. ¿Qué sa pregunta? Oye, ¿qué te pasa? Estoy mal. Óyeme, ¿qué, ¿qué te pasa? No me siento bien. Pero no, de una vez lo que vamos a no, bueno, mira, el varón está pecado, el varón está pasando por una prueba. Viral, viral. Es, esa prueba que le vino a ese varón, eso tiene que ser pecado. Eso fue lo que le faltó a Dios. No, no, eso fue que Yo le faltó. No está bien mal. No. Ah, eso es que no está, no está bien eso, mal. Eso fue por como me habló los otros días, que Puede le está ser. pasando esa prueba. ¿Tú ves, que Jehová me está Tú ves que Jehová se está vengando de mí. Tú ves que Jehová se está vengando de mí. Mira, mira la prueba va estar mal. Entonces, hasta nos alegramos del mal que le viene al hermano. Ay, santo, te toco yo por otro lado. Eh, sí, sí, porque hay que hablar de estas cosas. Claro, hasta sí, nos alegramos sí. del mal que le viene al hermano. Porque creemos que es Dios tomando venganza. O porque Jehová está para defender. O sea, o sea somos sea, un cuerpo, pero Dios está contento de que tú le estás haciendo. Estás martillando el brazo. Exacto. Me exacto me estoy yo Exacto. Me estoy entonces, exacto. Ay, entonces exacto. vengo yo y me doy un <risa> martillazo. <risa> a la mano izquierda y viene la mano derecha y se alegra, jaja, te di un martillazo, te di un martillazo, y somos a mí no. entonces, no hay unidad ahí, ahí no. Ahí, ahí, ahí, no se, ahí no se manifiesta lo que la Biblia dice que somos cuerpo de Cristo, entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud es cuando vemos a un hermano en esa condición, es acercarnos, identificarnos con él, preguntarle, varón, ¿qué te pasa? varón, eh, Samuel Anderson, Dios te bendiga, eh, identificarnos qué pasa, qué sucede, por qué estás así, qué está pasando, ¿Qué está pasando? Conmigo, varón? y dar un consejo, una palabra de ánimo, no ir a juzgar rápidamente y decir, no, eh, eso es que está en pecado, el varón, el varón, yo está lo varias cosas que no iban bien delante de Dios, el varón está borracho, el varón, o si no, lo, lo mismo que, que estaba diciendo el Indiana. O, o por ejemplo, a mí me pasó una vez que yo entré, yo entré a un lugar y al lugar donde yo entré, eh. Era era, era era un lugar que había un mal olor. Entonces, cuando yo salí, mi ropa se quedó con un olor a humo de cigarrillo y de cosas. Y yo dije, Señor, que yo no me encuentro un cristiano por la calle. Porque un cristiano que yo conozca me ve por la calle y me siente este mal olor, la cigarrillo arriba, va a decir: El varón, el varón, varón, varón, es un varón Está fumando. El varón está fumando más con murciélago wow. Sí, entonces, porque, pero ya uno vive con ese temor. Porque uno sabe, uno sabe que la primera reacción de la gente va a ser juzgar, va a ser señalar. Uh, uh, uh. Eso es lo que uno sabe. Levi, Dios te bendiga, manita. Muchas bendiciones para ti. Hacia adelante. Entonces, ya la gente sabe que uno lo que va, ya uno sabe que la gente lo que va a hacer es a juzgar y a señalar y, y a juzgarte. No se, Barón, dime, varón, te estoy sintiendo un de la cigarrilla. ¿Qué está pasando? Me embaré allí, estaban fumando esa gente. Ah, no, no, está bien, pero no. De una vez, vamos, vamos a señalar, de una vez. Varón, varón. Varón, ese malo varón, entonces, entonces, es un problema. Varón, ¿qué si pasa? Es un problema. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? Que no seamos pronto a señalar y a juzgar, sino que... Asumir. La palabra asumir es... Amén. La palabra asumir es... Eh, a, obtener, alcanzar. Asumir es pensar más allá de... Yo asumí... De la que, realidad. De la realidad, santo. Yo pensé que... Yo pensaba que eso es lo que significa la palabra sumé. O sea, yo pensaba que tú estabas haciendo otra cosa, sí. pero la realidad era que tú estabas haciendo la voluntad del Señor. Amén. Y lo grande del asunto es Manuel, que en esta historia de Eli, Eli solamente pudo juzgar por lo que vio, pero el secreto de lo que Ana había pasado, de la de la verdadera intención de Ana, Eli no lo conocía. Dice que ella había hecho un pacto con Dios. En el verso 11 dicen, E hizo voto, perdón, hizo voto delante de Jehová, diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidarás de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. O sea, ella hace un pacto, ella hace voto delante de Jehová, y ella le promete a Dios entregarle a su hijo, pero él, entonces la gente no sabe lo que tú pasaste en tu intimidad. Mm -hmm. La gente no sabe lo que tú hablaste con Dios. La gente no sabe cuál es, tu, cuál es el trato de Dios contigo. La gente no sabe el proceso por el que tú estás pasando. La gente no sabe cuál es tu aflicción, cuál es tu dolor. La gente no sabe, no conoce qué es lo que, te, qué es lo que en el corazón, qué es aquello que, que Jehová está formando, qué es aquello que Dios está tratando contigo. La gente no conoce esas cosas, pero la gente es muy pronta, digo, no nos vamos a excluir de esto. Somos muy prontos a juzgar y a, señalar, a, y a señalar la condición externa del hermano. Solamente por el hecho de que no entendemos y no conocemos lo que Dios trató con no ellos en el interior, interior. Lo que está haciendo en el interior. Porque fíjate que muchas veces, eh, en el caso de Ana, Ana lo que estaba era haciendo un pacto con el Señor. Una, un, voto. Un, un voto, un voto, un voto, de, un voto <risa> con el Señor, exactamente. Yo Gracias. estoy haciendo un voto al Señor de que el, yo le voy a ofrendar al Señor, yo le voy a dar al Señor lo que yo le estoy pidiendo para mí, pero al final es para Él. Amén. Y mira quién fue Samuel. Entonces, fíjate que así tenemos muchas personas que se apartan para el Señor, hacen un voto para con el Señor, se apartan un para el Señor, faltan un tiempo a la iglesia porque están apartados por el Señor, se descarrió fulano, Problema. fulano está para otra iglesia. Fulano ya no viene. ¿Sabe lo que le dijo Jesús a los, a los fariseos? ¿Por qué pensáis así? Mm. Porque cuando le estaban acusando que por verse Bú, echa fuera a verse mm -hmm. Eso le dijo: ¿Por qué pensáis así? ¿Por qué maquináis? en vuestro qué corazón? No, Si pregunta, Uf. tú tienes alguna duda, pregunta. Acércate a, la persona. Acércate a la persona de Jesús y Jesús te va a responder. Sí. ¿Y por qué nosotros queremos hablar de este tema? Porque no vamos a hablarle mucho a lo que es el pueblo cristiano, ya que le hemos hablado mucho al pueblo cristiano. Quiero que nos enfoquemos a en ese pueblo que no conoce del Señor. Porque yo no soy cristiano por, o por, o por. Esa pregunta que tú tienes en tu mente, me la hacía yo, y seguro te la hacía tú. No es tiempo de que tú sigas preguntando, o asumiendo de que tú no vienes a los precios del Señor, porque tú crees que el Evangelio es, o no es. O, o debería o ser. O debería de ser. Ven al camino del Señor. Entra con el Señor, haz como Ana. Hazte un voto, Señor. Es como yo siempre le digo a la persona que Dios me permita hablar del Evangelio: trátalo dos semanas, de corazón. De corazón, trátalo dos, tres o cuatro semanas al Señor. Y de ahí en adelante tú te darás cuenta, pero no es que tú te vas a entregar al Señor, de la noche a la mañana, Dios va a hacer una obra contigo sabiendo que en tu corazón, en tu mente, tú estás claudicando en tu pensamiento. Sí. Es para que tú pienses en tu corazón si verdaderamente eso no es. No me pregunte a mí. O sea, yo te puedo ayudar. Yo, el carrito yo te lo empujo hasta que prenda. Pero después que prenda, ya a ti que te toca manejar. Dice, dice nuestra hermana Levi: Estamos más enfocados en mirar a los demás que en hacer la obra de misericordia como Jesús. Amén. Eso es una verdad. El buen samaritano, varón. Amén. ¿Quién pasó por el lado? Pasó todo el mundazo, varón. Hablando claro. Pasó todo el mundo: Pasó el apóstol, pasó el pastor, pasó el evangelista, pasó el, el presidente, pasó el profeta, pasó todo el mundo. Y nadie hizo misericordia. Ahí no dice que fue un evangélico, se paró, fue un buen samaritano. El samaritano. Entonces, eso es lo que estamos creando conciencia. ¿A base de qué? Y me, me gustó eso, Manuel, que tú, que tú, cuando te dirigiste al pueblo no creyente, que muchos de ellos tienen, asumen, asumir, asumen del evangelio, de lo que es el evangelio. Perdón que te interrumpa hasta que se me vaya. La gente hoy en día está asumiendo que el evangelio es para ser rico. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros los cristianos hemos creado una mala forma de Usted que no está conociendo, no se lleve de eso. Es. El evangelio no es para... Como la gente lo está pintando por ahí afuera, que es como para quitarle la ofrenda al diezmo a la otra persona, el evangelio es más que eso. Entonces, eh, y, pero, uh -huh. no, dale, dale, esta dale, esta sigue versión. ahí, no te apures. Y, y, incluso yo he escuchado mucho en converso decir, no, yo no voy a la iglesia porque los pastores se hacen, los pastores, tú lo ves a los pastores andando en carrazo, tú ves a los pastores <coughs> eh, eh, andando en jipetas, uh -huh. y tú ves a los pastores eh, cogiéndole los diezmos y, y el dinero a la gente. Usted está asumiendo. Usted está hablando cosas que no sabe ni entiende, usted está hablando cosas, y discúlpeme que le hable de esta forma, pero le estoy hablando una verdad, usted está hablando cosas que no sabe, imagínese que usted trabaje en una escuela y yo me ponga a hablar de cómo se maneja una escuela sin yo saber cómo se maneja una escuela. Usted va a decir, oye, al venir lo que está es hablando disparate. Uh -huh. Porque yo no sé cómo se maneja una escuela. Yo no sé cómo se maneja esa cosa. Yo no puedo hablar de cómo se maneja eh, el, un precinto policial porque yo no sé. Yo no trabajo ahí. Ahora, claro. yo como cristiano, como siervo del Señor, yo le puedo hablar de cómo se maneja una iglesia. Y no es menos cierto que hay mucha gente que usa el evangelio para engañar a otros. Pero no por eso todos son, somos así. Ay, no todos los pastores son ladrones. Uh -huh. No todas las iglesias... Eh, eh, roban. No todos los hombres de Dios son engañadores. Uh -huh. No todos. Así que cuídese bien cuando usted se vaya a referir a los evangélicos cristianos generalizando. Claro. O sea, yo no quito de que haya excepciones claro. de gente que sí lo haya hecho. Porque uh -huh. eso no lo puedo esconder porque ha salido hasta, hasta, hasta, hasta en canales de televisión, claro, públicamente. Manera. Pero no todas las iglesias, no todos los pastores se manejan de esa forma. No todo o sea, el que me diga Señor, Señor. Señor, entrará a mi reino. Bueno, yo puedo decir que yo soy policía. Yo puedo decir que yo soy presidente. Bueno, yo soy un cartero. Yo soy un siervo de Cristo. Así o sea, es la realidad. Porque acuérdate que la Biblia dice que de la abundancia del corazón, hablará la boca. Hablará la boca. Así Usted tiene que conocer de dónde vienen las cosas. Porque supuestamente Elí, que era un hombre de Dios, un, verdad, un verdadero hombre de Dios. ¿Sacerdote, un sacerdote. Un sacerdote. La, la, la máxima autoridad en ese era, tiempo. Era un sacerdote. ¿Y qué asumía Elí? Que Ana estaba borracha, uh -huh. que Ana estaba ebria, que Ana estaba descarriada, que Ana estaba lo que estaba por ahí era a lo mejor en un protíbulo, que Ana venía por ahí de estaba haciendo como con 15 o 20 hombres y estaba diciendo: No, estamos, tu vino y vete a pasar tu resaca para allá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que el que está al frente tiene la verdad, la verdad la tiene Cristo. Amén. Dice Levi, soy la tesorera de mi congregación y me encantaría responder preguntas acerca de las finanzas de una iglesia. Ahí está, mira, le puede escribir a Levi un mensaje privado y él le va a responder. Amén. Levi, te, te, públicamente te hago una invitación a que, a, a que estés con nosotros hablando sobre las finanzas de la iglesia. Te voy a dejar saber. Sí, está bien. Eso. Gabriel, Dios te bendiga, mi hermano. Dios okay, te bendiga, papá. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? No es menos cierto que el Evangelio ha cogido otro otro, otro otro ave por personas que han venido al evangelio diciendo que son y no son. Pero no todos, como tú bien te pueden ser señalados. Porque fíjate que lo que hacía esa mujer Ana, lo que ella hacía, era un voto para estar delante del Señor, ofreciéndole al Señor su vida, ofreciéndole, la, oye, llorando amargadamente, mi alma Señor te la entrego, a cambio de qué, También. de un hijo que te lo voy a dar para ti. ¿Quién fue esa Samuel. Uno de los profetas más prominentes. Oye, Samuel fue uno de los hombres que... ¿De, de, dónde, vino, o sea, ¿de dónde vino Samuel? Amén. Yo, yo quiero hacer un enlace, Manuel. Dale. De, de algo que estuvimos hablando anoche. Uh -huh. el libro de Hechos. Oh. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Cuál fue el texto que tuvimos anoche? Libro de Hechos capítulo 2. Uh -huh. Mire esto. Libro de Hechos capítulo oh, 2. Eh, vamos a tomar del verso el verso 1. y Luego voy a brincar al verso, al verso 10, 11. Dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se las aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron llenos de qué del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba a que hablase. Entonces, Dice la Biblia, dice en el verso 11, que los que estaban alrededor de este evento, dice que eran gente de eh, cretenses, árabes, exacto. África, sirenes, romanos, ah, de, de Hijo, correcto, de Roma. Uh -huh, uh -huh. Dice, dice el verso 11, oímos, ¿cómo es que podemos hablar a estos en nuestra propia lengua, las maravillas de Dios? Y estaban todos Atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más ellos, más otros burlándose, decían, están llenos de mosto. Amén, Levi, está aceptada la. la mm. estación, amén. Escuche, los que estaban observando cuando el Espíritu Santo vino sobre esas personas, decían, esto es lo que están es borrachos. Mm. Estos están llenos de mosto. Entonces, a mí, carta mi atención. Escúchame. Porque ahora yo quiero ver, Frijance, mi hermanito. Dios te bendiga. Bien, Daniel, Dios, Dios, Dios te bendiga. bendiga. Saludos. Adelante, mi en señor. Entonces, yo quiero presentar cómo la gente no cristiana, cuando, por ejemplo, los no cristianos, los que no son cristianos, ellos van a una iglesia y ven a la gente. Hablando en lenguas, uh -huh. siendo lleno del Espíritu Santo, la gente quizás sacudiéndose de una forma que ellos no han visto y comienzan a asumir. Oh, mira, esa gente es tan raro. Eso del diablo, esa gente está llena de demonios. Entonces, la revelación bíblica es esta. Que cada vez que hay un mover del Espíritu Santo, la gente lo, aso lo asocia uh -huh. con borrachero con que está llena de monstruos. Uh -huh. Elí asoció la intimidad del Espíritu que tenía Ana. Lo, lo con asoció una con una borrachera. Cuando el Espíritu Santo vino sobre en Pentecostés, sobre las personas que estaban ahí... La gente lo asoció con borrachera. Con borrachera también. Lo, la gente lo asoció como que estaban borrachos, que estaban llenos de monstruos. ¿Por qué? Porque no disiernen el mover de Dios. No saben que el Espíritu de Dios cuando viene sobre la vida de un hombre lo cambia. Y ese sacudimiento que el Espíritu de Dios produce sobre una persona es para cambiar, es para hacer todas las cosas nuevas, es para libertar, para echar los demonios Amén. fuera, para romper tus debilidades, para sacar la depresión, para sacar todo pensamiento que te limita. Para eso viene el Espíritu Santo sobre el hombre. O sea, sí. Para hacerlo una nueva personas, por eso usted ve que en las iglesias cristianas pentecostales hay un sacudimiento, usted ve gente hablando en otras lenguas claro. usted ve gente sacudiéndose, usted ve gente Sin brincando, gozándose eso. no, no están locos, no están llenos de mosto. no están borrachos, es que están llenos del Espíritu Amén. Santo, las mentes carnales siempre van a asociar ¿Sí? el mover del Espíritu con lo que era, de hecho dice algo más, dice que este evangelio para los que se pierden Esto es locura, locura, papá. locura. Es loco, sin embargo, para poder el de poder Dios. de Dios, para los que creemos y tenemos Aleluya. entonces yo no estoy tan loco. Yo tengo 34 años, amado. Yo no, estoy, yo no estoy tan loco como para salirme de este evangelio, pero tampoco estoy tan cuerdo para, para ponerle lógica a todas las cosas. Claro. Yo entiendo que esto es algo espiritual. Y que el que vive en Cristo, el que esté en Cristo, el que vive este camino de fe, nosotros no andamos por lo que vemos, ni por lo que sentimos, Exacto. andamos por fe. Por eso usted tiene que entender que el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo no es locura. Aunque usted lo vea sacudiéndose de una forma que usted no entiende, aunque usted lo vea hablando unas lenguas que usted no entiende, o que los cristianos son muy bullosos, los pentecostales son muy bullosos, no asuma Mejor pregunte, pregunte, ¿qué está pasando? Mm -hmm. No asuma, sino que debe entender, wow. debe entender, debe entender que lo que está sucediendo es el mover del espíritu. Amén. La gente siempre va a asociar el mover del espíritu con locura y con borrachera, Amén. pero por el sencillo hecho de que no entiende. Que no entiende, están asumiendo, yo cuando Dios te bendiga y Dios te guarde por ahí, esperamos en el Señor, que Dios cumpla su propósito en ti. Y que ellos puedan ver verdaderamente lo que Dios está haciendo contigo. Mira, ven, eso que tú dices que de mosto. A lo mejor la gente se pregunta lo que es el mosto. El mosto es como algo como concentrado, como que están. El un vino, vino. Un vino. Sí, el mosto es un vino, es decir, un jugo mostoso que es como que embriaga a las personas. Va acá, pero Fulano llevo el otro día a la iglesia y Fulano ya te lo, ya yo lo veo en saquito. Me veo con una biblia bajo el brazo. Tú estás muy bonito. ¿Por qué tú estás muy bonito? Porque te estás dando cuenta que está haciendo la diferencia lo que un mundo hace rutinariamente. Sí. El mundo de hoy en día no tiene identidad. Todo el mundo anda con el mismo recorte. Todo el mundo anda con los mismo pantalón de roto. Haga lo que usted quiera con su vida. Estoy hablando de la identidad a lo que el mundo hace. De la moda, de la moda. Todo el mundo anda igualito. Amén. Imitándose el uno al otro. Mi hermano, tenga identidad. Sí, sí. aquello te digo que tú tienes identidad. A que tú no vienes al evangelio por el que dirán. ¿Por qué tú no ves el evangelio? Porque dice, oh, no, yo no voy a dejar de ir, mi cadena. Porque la gente va a asumir mi pinta. Porque la gente va a asumir que tú te volviste loco. ¿Ola? Cuando yo me vine al evangelio, la gente me dijo que yo, que yo vine al evangelio porque yo estaba frustrado, porque no estaba jugando pelota. No, yo vine al evangelio porque yo tenía, intenté cuatro veces quitarme la vida y tenía un divorcio encima de mí. Y ninguno de ustedes lo sabía. Y si yo me hubiese ido para el infierno, ¿quién me hubiese sabido eso? Na, todo el mundo. Nadie hubiese sabido que yo estaba en depresión, que yo estaba ya. Eh, eh, eh, Amén. A, a punto de meterme pile patilla, nadie sabía eso. Casi en divorcio. ¿Quién sabía eso? Mm. Solamente Dios y yo. Amén. Entonces, ¿qué yo hice? Yo no hice lo mismo que hace a lo mejor la mayoría de las personas que al no tener identidad no se identifican ellos mismos diciendo yo necesito ayuda. Y te sigue parando en la esquina con los amigos tuyos. ¿Por qué? Porque no quieres meterte una Biblia bajo el brazo, venía el Evangelio, o, mu o muchas veces. Y cambiar tu vida. O muchas veces esa gente. Buscan ayuda, pero buscan ayuda en el en lugar. El lugar equivocado. equivocado. ¿Por qué? Porque yo principalmente, en mi caso, me gusta hablar de mi caso, porque el caso mío fue que yo vivía, lo que yo te pude expresar. Yo busqué ayuda. Cuando yo estaba con Boston, ellos me llevaron ayuda porque ellos se enteraron de lo que estaba pasando en mi vida. Y eso no valió. Estaba estar cerca el divorcio, tampoco valió la ayuda. Entonces yo le dije a mi esposo una cosa: mira, vamos a jugarnos la última carta. Oye, varón, y tú lo sabes, tú eres testigo de eso, tú, eres, tú has vivido todo eso conmigo. Yo le dije a mi esposa, vamos a jugar la última carta. Yo no estaba asumiendo, yo no estaba preguntando. Yo, yo le, no estaba adivinando. Yo no estaba ah, adivinando. Una yo estaba fuerte y segura. Todo el que me conoce a mí sabe lo que yo era. Entonces, ¿qué yo hice? Yo sí. le dije a mi esposa, a ley de filmar, varón, tú lo sabes, a ley de filmar. le digo, vamos a jugar la última carta. Vamos a jugar vamos, vamos a esta última carta. Esta última vamos a jugarla. Ah, no juegues con eso, que eso no, te, eso no puede jugar, no te pongas a inventar con eso, que tú sabes, Eli, Eli, no te, te pongas no ponga a inventar con eso, que tú, con Dios no se juega, tú vas a ser cristiano, tú, ¿tú vas, vas a, ser, a ir por oh, par de oh, eso no, no, no, me acuerdo, que, de... me acuerdo que mi esposa me dijo, no, tú, a mí tú me puedes engañar con eso, pero a Dios tú no le engañas con eso, dame un mes, tú sabes, tenemos 12 años, 10 años juntos, tenemos tres hijos, para la gloria del Señor, y tenemos seis años que no hemos pasado mejor que Pedro. Porque a mí todavía no me da la mente de venir para atrás. Ni lo he negado al Señor. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando te digan que tú no puedes, tú sí puedes. ¿Por qué yo puedo? ¿Por qué tú puedes? Porque una línea. De aquí para allá, no le agrada a Dios, un poquito para allá. De pa aquí para allá, un poquito para acá. Tú no tienes que decirle a tu amistades Mira, Dios mismo te la va a depurar. Dios mismo te va a dar amistad de nueva. Porque es que yo no tengo amigos, yo tengo hermanos. Fíjate lo que es la matemática de Dios, que está hablando con mi mamá hace varios días de eso. La matemática de Dios. Te voy a quitar tu facha y te voy a poner bonito. O sea, te voy a quitar para sumarte. Te voy a, te voy a quitar tus penas para darte gozo. Te voy a quitar tus lágrimas para darte alegría. Y... He cambiado mi lamento en baile. Sí, man. Eso es un Cristo. A ese Cristo es que nosotros queremos abrirte en, la mañana, en esta hermosa mañana, como cada domingo. No pregun no, no asumas no adivines, sí, sí. no claudiquen dos pensamientos, claro que se puede sí, sí. claro que se puede, mire ese señor que se conectó a mi suegro Felipe Medina Saludos Felipe, entonces Salud. qué te quiero decir con esto, que se puede en el evangelio oye, sí. hasta el sol de hoy, hoy estamos a 3, 4, 4 de noviembre, mi esposo y yo tenemos un, evan, un, un matrimonio para la cruz del señor y mi, mi, mi, todos lo saben, abierto a donde sea a, a donde sea, sí. sea que porque dijimos, no, no vamos a adivinar, vamos a meternos, a ver si es verdad, mami, dame un mes, oh, no te pongo a inventar con eso, brother, para la iglesia me voy, ah, pues ven, ven para tardado, tardado, hace seis años, entonces, usted ha perdido el favor de Dios, yo soy hijo de Dios, frename ahí, me daña el cloche, no me frene de golpe, somos creación de Dios, pero dice la palabra del Señor, a los suyos vino y los suyos no recibieron. O sea que si papi viene, tú no vas a venir donde papi. Si tú eres hijo de... Si, tú, si, tú, si tu papi es tu papi, tú tienes que conocer a tu papi. Dale. Tú tienes que conocer la voz de tu papi. Y dicen en el Evangelio, empezando en el Evangelio, a los que le recibieron le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Hijo de Dios. Sí. Entonces, en esta mañana, no asumas. No pre, no pre, no, no, ya para, para. Para de estar diciendo de que... Yo no, yo no puedo ser cristiano porque yo no sé qué va a pasar conmigo. Para allá, pon un freno a que tú no puedes ser cristiano porque tú tienes que dejar ciertas cosas. No dejes nada. No dejes nada de lo que tú tienes. Ven así. Y, y, y, y también, Manuel, tienen, la gente tiene que parar, detenerse de esa mentalidad, de creer que el cristianismo es una cosa. Porque eso detiene mucho a la gente. ¿Cómo así una cosa? Bueno, bueno yo pienso, por ejemplo. Albert, ¿y por qué tú no miras la no varón, lo que pasa es que ahí hay mucha gente hipócrita ahí la iglesia. En la iglesia. A ver, ¿tú no vas al supermercado? Sí, pero. ¿Y ¿Tú no trabajas? Sí, yo, yo trabajo. ¿Y en tu trabajo no hay gente hipócrita? Sí, varón, pues ¿sabes? yo tengo que buscar más oh, pesos, Pero los pesos se van a acabar. Bueno, varón, bueno, pues tengo que buscarme el peso. O sea, no. la, la gente viene exactamente con esta es lo mismo. Exacto. No que en la iglesia hay mucha gente hipócrita. No que en la iglesia lo que andan atrás de tu dinero. No que en la iglesia. Asumiendo al ver. No que yo tenía un vecino que era cristiano y era más malo que el diablo. No que yo conocía a Fulano que hizo esto y era cristiano. Entonces. Toda esa mentalidad, toda esa basura que usted tiene en su mente, lo que le está poniendo en su mente, en su camino es un tropiezo para que usted sea salvo. O sea, Despójese de ese pensamiento. Claro. No asuma lo que es el evangelio. Claro. No piense ni diga el evangelio debe ser de esta forma. No, no, no. Ven, venga, ven, venga a la iglesia. Ven, asumiendo ven. y emitiendo juicio Y emitiendo juicio. Venga a la iglesia. se claro. Escuche la palabra de Dios. Y la verdad lo va a hacer libre. Venid a mí, lo que esté encargado, si cansado, y yo lo haré de cansar. Yo lo Tú no venías a la iglesia porque está lleno de hipócritas mm. y que son muy chimosos. Mm. ¿Y qué te dice la Biblia? Poner la mira en, en las cosas, cosas de, de arriba. arriba. Si yo me hubiese llevado de que. ¿Por qué eso yo lo sé? Ah, sí. Porque es que yo vengo de una familia cristiana porque mi, mi, yo tengo tías que son pastoras, porque yo me voy a salvar porque mis tías son pastoras. Yo me voy a salvar porque el tío mío es. pastor también. Por yo soy hijo de la promesa, es eso, yo ah, sabe. Yo me voy a salvar porque yo nací en un lugar cristiano. Mi hermano, si usted no cambia su forma de ser, si usted no viene a los pies de Cristo, si usted, usted, no su hermano ni su mamá, ni usted, usted no cambia su forma de ser y si viene a los pies de Cristo, no se vista que no va porque usted está adivinando, usted está asumiendo. A usted nadie lo manda, está mirando otra gente, usted nadie lo manda, está mirando lo que yo hago. Y si yo hago mal, hay dos virtudes. Que es el chisme y es, ¿cómo se llama el otro? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál tú me ayudas a mí? ¿Que tú te enteraste de que yo estoy mal? Oye, fula, manita mal. Déjame ayudar, Mani. Mani, Yo voy a, ir a por ti. Manita mal. ¿Qué está haciendo, Mani? Lo vi allí que se apió con, con, con una muchacha en una esquina. Era una bola que le estaba dando. <risa> Era una <risa> bola que estaba dando una bola, <risa> <es> una alma <risa> mía. Deja de este estar adivinado, está sumiendo y está mandando gente para el infierno porque se está condenando a usted. Problema. ¿Qué problema? Es un problema. Entonces, fíjate lo que le pasó al sacerdote Lee. ¿Qué le dijeron a Eli después más para adelante? Uh, le fue mal. Dime, Adonis. Le fue mal. ¿Qué le dijeron a Eli? Oye, ya terminé contigo. No, pero voy a poner uno que sea más, más bueno que tú. mires. y para colmo, sirvió a Eli para Samuel. Le di una buena entrega a Samuel. Dime, Adonis. Yo no Entonces, ¿qué le dijo? Óyeme, cuando ya Samuel oía la voz, ¿quién fue Samuel? Samuel fue ese niño de que te limos en el principio, por el cual Ana clamaba. clamaba y oraba. O sea, voy a hacerte un salto ahora. Gracias, Levi. Puesto los ojos en la mira en Jesús solamente, amén. Fíjate esto. Ese niño por el cual Ana clamaba, vino. Y mira quién fue Samuel. No te detengas por lo que la gente está diciendo y lo que tú estás haciendo, porque eres tú el beneficiado. Yo no me voy a beneficiar. Ni al se va a beneficiar. El beneficiado va a ser tú. Tú sabes, Manuel, que estoy pensando ahora mismo. Y hay una mentalidad que tiene mucha gente que no es cristiana. De no le sirve a Cristo mm -hmm. y, y, está, y asume mucho y no viene a la iglesia porque eh, se le ha pintado la idea de que en la iglesia todo el mundo es un ángel mm -hmm. no, la iglesia está llena de ángeles la iglesia está llena de gente Oye, imperfecta la, la, la, la en ese imperfecta sí, sí, y eso que tengo que limpiar media está sucia. bonita <ríe> pero la gente tiene una mentalidad de que usted de que va a entrar a la iglesia y wow. va a encontrar ángeles sentados y va a encontrar santos sentados. Somos santos por, por la posición que Cristo nos dio. Pero en la iglesia usted va a encontrar gente con defectos. Uf. Gente que necesita ayuda igual que usted. Gente, mire, la iglesia es una... Y siempre hacemos ah, reabundamos en esto. Uh -huh. la, la iglesia es un hospital claro. donde estamos todos siendo atendidos por el doctor de doctores en, en diferentes el maldito, áreas. En diferentes áreas, correcto. Eh, usted va a encontrar gente muy madura, con fortalezas, con virtudes uh -huh. maravillosas pero usted va a encontrar gente odiosa, gente con genio, que está siendo trabajada, que está siendo procesada en esa área. Usted va a encontrar gente humilde, muy fácil de tratar, pero usted va a encontrar gente arrogante, que son difíciles de tratar y difíciles de llevar. Usted va a encontrar gente que son, que son dadivosas, usted va a encontrar gente tacaña dentro de la iglesia. Usted va a encontrar todo tipo de cosas. Entonces usted tiene que aprender a que usted vaya a la iglesia a lidiar con ese tipo de gente, y usted va a tener que aprender a vivir dentro de la iglesia como usted vive dentro de la sociedad. Ahora, el beneficio es que dentro de la iglesia, yo estoy en las manos del maestro, Manuel. En la iglesia yo estoy en las manos del maestro. En la iglesia yo estoy siendo moldeado. En el mundo fuera sin Cristo, mi Uy. condición de pecado empeora. Pero yo prefiero estar en la iglesia. ¿Dónde usted cree que le conviene mejor estar a una gente con cáncer? ¿En su casa o en el hospital? En el hospital. Entonces nosotros tenemos que aprender a lidiar con ese tipo de gente. Ese tipo de personas dentro de la iglesia. Que, mire, usted sabe que la debilidad de mi hermano a mí me ayuda. La debilidad mía ayuda a otra persona. Porque creemos, hay algo que se llama aprendizaje por contraste. El aprendizaje por contraste es cuando yo tomo los errores tuyos o los errores de alguien. Y yo digo, fulano cayó, metió la pata en esa en, ese, en esa área, yo no lo voy a hacer. Eso es un aprendizaje por contraste. Y el otro es un aprendizaje por ejemplos. Yo voy a encontrar gente que van que me van a enseñar por ejemplos dentro de la iglesia. Gente que yo lo voy a tomar como ejemplo. Y voy a aprender de ellos. Y voy a decir, oye, me voy a seguir el ejemplo de mani de adoni de fulano. Pero yo voy a encontrar gente, Manuel, que voy a tener que aprender por contraste de ellos. Que de los errores de ellos y, el, no y del comportamiento sí. de ellos yo voy a tener que aprender o sea, sí. y decir, bueno, el comportamiento de fulano y de fulano no me agrada, sí. me voy a cuidar de hacer eso. Pero usted tiene que entender, amado, amada, que usted no puede estar con esa mentalidad asumiendo, no, no voy a la iglesia porque hay muchos mentirosos, muchos hipócritas, mucha gente falsa. Mi a mí su... me cuento, me cuento. Yo soy soy Amén. En la iglesia buena. hay gente... Que necesita y está siendo tratado por el Espíritu Santo. Hay gente que son más fáciles de moldear que otros. Hay gente que, hay vasijas que toman un mes a hacerla, hacerlas. Hay otras que Dios tarda años en moldearlas. Así que venga a la iglesia, congréguese. Y, no, y en vez de quedarse afuera con el cáncer. Y que el cáncer lo mate afuera. Venga mejor, sea sano del cáncer y entre. A, a, a las manos del alfarero. Lo único que puede es sanar el corazón, renovar la mente, traer salvación, restaurar tu familia, restaurar tu salud, restaurar tus finanzas y toda área de tu vida que se llama Jesucristo de Nazaret. Eso es así, mira. Eso que tú estás hablando, mientras tú estás hablando de eso, me vinieron muchas cosas la mente. Muchas, oye, me, me, me compuse porque hay muchas personas que pierden hasta familia. ¿Por qué? Porque... porque y ya con esto vamos a cerrar, no sé si viene algo más. No, no. Porque no te ha dado a entender, no te ha dado cuenta que lo que tú tienes en tu casa es un oro. Lo que tú tienes en tu casa es algo que a lo mejor tú lo ves por poco. Que esa mujer pelea mucho, que esa gorda peluda me tiene cansada, que ese, gal, ese calvo barrigón con esos pies llenos de cicotes me tiene cansado, que no me ve peleando en mi casa. Detente. A lo mejor está pasando por una cosa que no te lo quiere decir, o ella está pasando por algo que no te quiere decir, pero... El amor debe ser mutuo. Sí. Detente. Piensa, mira lo que pensaba. Hace un tiempo atrás, fui a la cárcel a visitar una amistad. Y mientras fui a visitar a esa persona en la cárcel, eso me golpeó. Porque yo veía que había un espejo. Y él quería ponerle la mano a su niño Wow. Baron, eso hace más de cuatro años. Bueno, chicos, más tomado cuatro años que yo fui a... a ¿Cuál es tu sueño que tuve, Nacho? Mi hermano. Tu familia, brother. Ven acá, brother. Siéntate ahí. Acervante, siéntate ahí. Brianna. Mati, ven acá. Siéntate ahí, ven. No te apures, que te van en la cámara. No te apures, ven. Que te, te en van en la sí. cámara. Que te apaguen en la cámara, para. No Brianna, ven acá. Now, y mira. Es el niño de Adobe. Es el niño de Albeni. Ven acá, nana, ven acá, Mati. Mira, ese niño de Albene. Ven acá, Mate. mate. Esos es son mis hijos, mira. Esos es son mis hijos, mira. ¿Por qué tú no te detienes a pensar? Ven, ven, ven. ven, Párate, ven papá, bien, ponte ven, aquí porque yo quiero que te vean y hacen también. Y yusar, y ah, y mira, yo sirve. Sí, Cuidado con una cosa. Ven acá, va. ¿Por qué tú no te pones a pensar cómo tú puedes tener tu familia en tu lado? ¿Por qué tú no te pones a analizar que lo que estás haciendo no te lo estás haciendo un daño a ti solo? Le estás haciendo un daño, mira, a la generación, a la generación tuya. ¿Por qué tú no te pones a pensar? Yo te digo, yo fui a la cárcel a visitar a un amigo. Y el amigo ponía la mano en el cristal. Porque no podía ponerle la mano a sus hijos. Wow. ¿Tú sabes lo difícil que un padre no pueda decirle a sus hijos, dame un abrazo, dame un beso? Y la niña le preguntaba, papi, ¿cuándo tú vienes para casa? Y él, él solamente lloraba. Así como estoy llorando yo. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que el daño no te lo hace tú. El daño se lo, lo hace a los que están subiendo. Sí. Piensa, recapacita, tus hijos merecen algo mejor, tu familia necesita algo mejor. Y ya tú tienes mucho tiempo dando vueltas en la calle, ya tú tienes mucho tiempo caminando en la calle. Uh -huh. Piensa, tus hijos, tu familia, necesita algo mejor. Hay que darle valor a lo que verdaderamente merece valor e importancia. A veces, eh, eh, los padres de familia descuidan los hijos, descuidamos los hijos eh, por cosas que no tienen sentido, por ir por ir a salir con un amigo, por, por serle infiel a nuestra esposa, por, por hacer cosas que no tienen sentido. Es tiempo, mire, yo hablaba anoche y yo decía Manuel que hay cosas que la gente, que yo pienso que a la gente no hay que insistírselas. Ya usted es un hombre una mujer adulta, usted sabe lo que está bien y lo que está mal. Usted es tiempo de que asiente cabeza y usted entienda está adivinando, que, que mañana, escucha esto, que mañana cuando tú des tu metida de pata, cuando cometas el, el error, cuando hagas la disparatada que piensas hacer y que tus hijos te cojan mala voluntad y otro, lo críe. No, y otro te críe tu muchacho, mm. no vengas diciendo mis hijos son malos porque tú estás tomando decisiones incorrectas, tú estás haciendo cosas que tus hijos te están viendo, tus hijos te están cogiendo mala voluntad, y, tu, tu, y tus hijos, mañana, al que van a decir, el malo es papi, yo conozco casos, que, el que, que la que ha cometido el error es la esposa, y al que terminan culpando, de toda manera, es el país. O sea, tú, hombre, en tus lomos reposa la responsabilidad de tener cuidado de tus hijos, de tu esposa, de tu familia, de tu familia sabiendo que no hay, dice la Biblia, herencia de Jehová, herencia de Jehová son los hijos, herencia de, son son los los hijos. herencia de Jehová son los hijos, si usted en algún momento de su vida llegó a estar rodeado de sus hijos, y hoy se encuentra lejos de sus hijos, por un error, por una mala decisión, entiendo que es doloroso, pero también entiendo que hay un Dios que restaura Amén. y hace todas las cosas Amén. nuevas, hay un Señor llamado Jesucristo de Nazaret que vino y murió por ti en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que Él, el que esté en Él, el que le crea a Él, el que le recibe, hará volver el corazón de los padres a los Amen. hijos y el corazón de los hijos a los padres. Así que si estás en una situación donde... Tú, quizás tu familia se rompió, quizás tu esposo se fue de la casa, quizás tu mujer se fue de la casa, y están quizás en una disputa, yo le creo a Dios por tu Amén. casa en esta vida, yo le creo a Dios por tu familia, le creo a Dios por la restauración de tu hogar en este momento, y oramos, y vamos a terminar Amén. en esta misma dimensión, orando, para que el Señor restaure tu casa, para que el Señor restaure tu familia, para que el Señor restaure Amén. Para que el Señor restaure todo lo que el diablo desbarató. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Jesús. Extendemos nuestras manos Ay, en vamos. actitud de fe, de esperanza y de autoridad pidiendo Dios eterno que los matrimonios, los hogares, las familias Padre, que han sido devastadas que han sido azotadas por las tinieblas Padre, pedimos restauración en esta mañana, pedimos fortaleza en esta mañana, pedimos ayuda en esta mañana, pedimos en esta mañana Padre, pedimos que tu brazo fuerte los alcance, pedimos que tu brazo fuerte Dios mío los levante Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo Padre, sabemos que tú eres un Dios que perdona, pero que también restaura que haces todas las cosas nuevas, oramos Padre por ese hombre que está solo, por esa mujer que está sola Dios mío, pido Dios mío en el nombre de Jesús que todas las cosas vuelvan, veo, puedo ver en el espíritu, puedo ver un hombre en el espíritu y lo veo al borde de tomar una mala decisión, lo veo al borde de hacer algo, lo veo pensando, lo veo turbado porque no sé cuál es la situación pero te veo en el borde como de un precipicio en el nombre de Jesús, oro al Señor que tu vida sea restaurada, que todas las cosas vuelvan a su lugar, que todas las cosas vuelvan a ser, a ser como antes en el nombre de Jesús. Le oro al Dios vivo, al Dios de nuestra salvación, que tu casa, que tu hogar sea restaurado. Que tu salud sea restaurada, que tu finanza sea restaurada, que tu relación con Dios sea restaurada, que tu, que tu comunión con el Padre sea restaurada, que tu fe sea restaurada en el nombre poderoso de Jesucristo. Vuelve a la casa del Padre, porque allí hay salvación y vida eterna. Vuelve a la casa del Padre, porque allí hay abundancia de amor, de paz, de tranquilidad. Vuelve a la casa de tu Padre, porque allí hay un pueblo que te ama, que te espera, que desea tener comunión contigo, sí, que desea verte, que desea abrazarte, vuelve a la casa de tu padre, perdona, olvida los sí, errores sí, del pasado. Eh, eh, a, a alguien tiene que dar su brazo a torcer, alguien tiene que humillarse, alguien tiene que, que reconocer que está mal, alguien, no, no, no, no. alguien tiene que decir, oye, me perdóname, oye, me perdóname, oye, me reconozco mi error, Amén. oye, me damos otra oportunidad, permíteme rehacer las cosas contigo. Y tu humillación o sea, será exaltada. Dios, o sea. Dice el Señor en su palabra. Yo lo exalto, dice el Señor. El Señor, el Señor el Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Queremos bendecir. Ya se van, se van, se van. Va. Saludar a la audiencia que, que nos ¿Y? ve. Gracias por su sintonía. Comparte esta transmisión. Ingrid, Dios te bendiga. Dios me de Dios te bendiga. Dios, Dios Virga, a te bendiga. A Dios a todos. Bendiga, a bendiga, bendiga a ese a pueblo. Por favor, comparte esta transmisión. Eh, Mira, le gusta la cámara, muchachos, Hay que quedar ahí. Gloria a Dios. Después de quedar ahí, tranquilo. Gloria a Jesús. Entonces, eh, la paz del Señor sea con ustedes, Manuel. Bueno. No sé si tienes algo más No que tengo decir. más nada que decirle, sino que recapacita. Amén. Aún estás a tiempo. Esto no es algo que es eh, algo programado, que es un libreto. Esto fue algo que Dios lo quiso así para que, para hacerte entender que tienes tiempo, aún, de que el Señor restaure, como tú estabas diciendo, restaure nuestra vida. Amén. Que nos ayude a ser verdaderamente lo que amén. somos. Síguenos en YouTube. Ya estamos tomé... en YouTube, Adonis. Ya Todavía, Todavía estamos en YouTube, pero prontamente estaremos en YouTube. Y no hace falta que tú te conviertas en un evangelista y comparte este mensaje, que le hables a usted una persona también de Cristo, que tú vengas a los caminos del Señor y que tú entiendas de que todo se puede mientras estemos vivos. Hay esperanza, dice la palabra amén. del Señor. Amén. Amén. Hay esperanza. Amén. De esta manera nos despedimos, solamente reabundar en algo que Manuel dijo. Ve a YouTube, escribe Radio Fe Cristiana. Ahí vas a identificar nuestro logo. Radio Fe Cristiana, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para que cuando estemos en vivo, pues te aparezca la notificación. De esta manera, queremos eh, despedirnos, Emmanuel, saludar, bendecir, eh, para que reciba las notificaciones correctas. Eh, bendecir a la audiencia, comparte esta transmisión, porque puede ser de bendición a alguien, Amén. alguien puede ser bendecido, alguien puede alcanzar salvación a través de esta palabra, te bendecimos en el, en el nombre de Jesús. de Jesús, será hasta el próximo domingo, recuerda llevarnos en tus oraciones, Amén. y recuerda que lo único que te ayudará a caminar en fe y confiado, es escuchar la voz de Dios, y no la del hombre, Dios hacia adelante en el Señor